A veces las historias son un poco complejas y toca contarlas muy pausadamente sin que ustedes entiendan el final. Y van a ver a qué me refiero ahora mismo. La historia de hoy empieza con una serie de televisión que se llama Anne with a Knee, o Anne con E al final. Esta serie es la adaptación de un libro que se escribió aquí en Canadá y es la historia de una niña huérfana que vive a finales del siglo XIX. Anne Whitney es un personaje um, que tiene una personalidad bastante llamativa, super volada, que admira la naturaleza, súper inteligente, me llama mucho la atención la forma en la que habla con bastante elocuencia, con palabras rebuscadas, si quieren decirlo así. Al mismo tiempo que es una persona súper sensible y noble, y que se expresa de una manera exagerada. Entonces, mi esposa me dijo, tienes que ver esta serie, te va a gustar, es súper linda, ella está encantada, es como su novela, es su chica de Silva, es su madre, maría Blanca del barrio, lo que quieran allá. Entonces, yo empiezo a ver Anne with a Knee", y me recordaba a esta niña a alguien, y mi cerebro estaba así como, acuérdate, acuérdate, acuérdate. Y dije, esta chica es Joe, y Joe es una amiga que yo tengo, que también vive aquí en Canadá, vive de hecho a tres cuadras de aquí. Y dije, esta chica Anne es como Joe, son igualitas. Y dije, hey Joe, tienes que ver Anne Wiranee. Y ese fue el comienzo de la historia. Entonces Joe ayer me mandó un mensaje en WhatsApp y estamos conversando de otra cosa. Y para cambiar el tema le digo, hey Joe, ¿ya viste Anne Wiranee? Y me dice, no, no vi, pero ¿sabes qué? En el trabajo me obligaron a tomar un test de personalidad. Y usualmente yo no soy de las personas que hace este tipo de pruebas, pero como me obligaron, la hice. Y soy este tipo de personalidad. Y vi el tipo de personalidad de Anne Wiranee, y resulta que es el mismo tipo de personalidad, así que sí, tenía razón. yo le dije, ¡ah, oh, qué interesante! O sea, primero dije como que, obviamente yo tenía razón, porque eso es lo que pasa usualmente. Y le dije, um, sí, pero ¿sabes que A mí no me convencen esos test, porque depende totalmente de las respuestas que tú das. Y cuando tú estás respondiendo, y te hacen una pregunta, en el momento en que estás respondiendo, tú puedes responder de forma verdadera, con más de una respuesta, y si te pasa eso, a veces terminas con una personalidad totalmente distinta, y eso te prueba que la prueba no es como muy verídica, ¿no? Y este es el segundo capítulo de nuestra historia. Entonces, como ustedes imaginarán, siendo la persona curiosa que yo soy, y teniendo el enlace que me acaba de enviar yo, dije, bueno, cojamos otra vez el test para ver qué resultado nos da ahora. Así que fui a 16personalities.com, y una vez más tomé el test. Pero antes de decirles el resultado, tengo que decirles que yo tomé el test por otra razón, y es que hace algún tiempo me encontré un youtuber y este youtuber hace sketches cómicos sobre cada una de estas personalidades, de estas 16 personalidades en las que nos divide a la humanidad. Entonces, en parte la razón por la que yo quería tomar la prueba es para ver si estos sketches cómicos que hace Frank James iban con lo que, primero con lo que decía el website de mí, y si yo me sentía identificado con estos sketches cómicos. Entonces, me salió eh, algo así como que yo era, um, algo como cheerleader, déjeme ver el término exacto. Campaigner. Um, era ENFP. Entonces, yo dije... Pum. Sí, un poco de esto, un poco de esto, otro, pero de, realmente no me casa del todo esta personalidad. Entonces me fui a ver el video cómico porque dije, seguramente ahí se ve más reflejado algo que sí me va a calzar a mí. Y vi el video de Frank James sobre mi personalidad, que supuestamente yo tenía, y dije, no, no va conmigo esa personalidad, de hecho. Y esto prueba una vez más que estos test de personalidad realmente no funcionan. Y luego dije, pero qué tal si cambio un poco las, las respuestas... ¿Será que tengo un tipo de personalidad que es muy cercana? Entonces, fui directamente a los componentes de cada una de las, de las letras. En la primera, si eres extrovertido o introvertido, y si soy más extrovertido que introvertido, como se puede apreciar aquí. Eh, no me acuerdo las otras, era si eres más intuitivo o no sé qué. Pero bueno, había una parte donde hablaba si eres más thinker o feeler. Yo dije, yo, para tomar las decisiones de mi vida, yo sí... Si Tomó en consideración mis sentimientos, pero necesariamente yo, algo si sé, si, algo se jaló el test en eso, porque yo soy una persona que es racional más que cualquier otra cosa. Entonces cambié a eso y me quedé con un nuevo tipo de personalidad que es el ENTP. Entonces fui a ver el sketch de los ENTP y lo que encontré es esto. Alright, now watch me take the test again, still answer the questions truthfully, whatever truth is, but interpret the questions in different ways and end up with a completely different personality type, thereby proving the meaninglessness of this test. If I play my cards right... <laughs> Entonces yo doy esto y me así como... oh por dios. <laughs> porque lo que él hizo exactamente lo que yo dije, ¿no? Dijo, bueno, ahora sí, voy a tomar el test y van a ver como si yo respondo. Todavía siendo honesto, pero con un poquito de variación, voy a terminar con un, un tipo de persona totalmente diferente y por tanto este test no sirve. Y me reí, me reí tanto, pero luego seguí viendo, y, y seguía viendo los sketches, y mientras más seguía viendo, más me sentí identificado con esto. Obviamente no al 100%, pero en un 75%. <risa> y fue de lo más divertido que me ha pasado últimamente entonces me convencí un poco de que, bueno, sí este tipo de personalidad era o iba conmigo y empecé a indagar un poco más y esto es lo que encontré bueno, los DNTP es un tipo de personalidad que es vive digamos enamorada de las ideas y puede dejar cualquier otra cosa en función de seguir un debate hasta las últimas consecuencias, de encontrar la verdad pura de no esconderse de las verdades incómodas y eso es algo con lo que yo sí me puedo conectar eh, mucho, mucho. Y esto de poder debatir por horas sobre una idea apasionada y querer aprender más y más y más sobre algo y que no te importe en, eh, digamos, en un debate mucho eh, cómo lo que digas puede hacer sentir a otras personas y si se siente incómodo, no, porque es la verdad. Y que se tiene que llegar a la verdad como una última consecuencia. Y eso es algo que si eh, hay alguien que me conoce sabe más o menos que va conmigo. Entonces, debido a que esta es la manera en que nosotros pensamos, también eso se traduce muchas veces en, en el lenguaje que, que utilizamos. Es decir que a veces se nos van las, las cosas, eh, digamos, en la manera en la que nos expresamos no nos cuidamos en ser polite, ser amable, ser diplomático. Y, y eso es algo aberrante para mí. Uh, recuerdo que una de las cosas, una de las principales críticas que yo tenía con una de mis mejores amigas cuando yo estaba en época del colegio era que ella quería ser... Um, Embajadora o algo por el estilo, yo decía, pero la diplomacia para mí es como contaminación ambiental uh, Es algo detestable, es algo que es mentir Y bueno, uh, he madurado, <ríe> yo entiendo que tiene un rol la diplomacia, pero en general no es algo que particularmente va conmigo Y digamos que uh, esta es una de las características de la personalidad, debatir, debatir, debatir Uh, no ser constante en cuestiones eh, que requieren seguir tradiciones como son personas que usualmente cuestionan eh, la, el porqué de las cosas las tradiciones son precisamente lo opuesto a, a, a tener una razón solamente hacemos esto ¿por qué? porque sí, porque siempre se ha hecho así y esta no es una razón satisfactoria para este tipo de personalidad entonces es muy común que nosotros vayamos en contra de, de las normas por, porque sí porque la norma en sí no nos va a ser suficiente, a menos que haya una razón adecuada detrás. Eh, bueno, y entonces, hay, no les voy a escribir porque no es el objetivo de este video, de escribir la personalidad, pero decirles que me pasó algo que jamás me ha pasado antes y que me pareció de lo más divertido y gracioso y que he disfrutado tanto. Me, me arregló totalmente el domingo y creo que la semana. Y es el verme en sketches de comedia, también descrito. De Uh, y luego yo busqué también memes, que es, en, en YouTube hay memes específicos que los puede disfrutar este tipo de personalidad. Y me pasé matando de la risa como nunca me he matado de la risa creo en los últimos tres meses. Fue tan gracioso ver <risa> estas cosas que yo sé que a ustedes no les, va, no les va a causar chiste, y lo cual es una desgracia, pero en fin. Entonces... Me pasó esto y me sentí súper bien, me sentí súper bien de poder ser descrito taxonómicamente y de poder ser encasillado en de una caja. Uh, y, y no creo que haya una razón especial, sino el, el saber que no soy tan raro como, como... A veces uno se siente como el bicho raro en, en medio de todo el resto de los demás. Eh, estos ENTPs son una personalidad rara, pero no tan rara. De los 16 tipos a los que, eh, en los que está esta clasificación, creo que somos los quinto más raros entonces creo que hay un 3% de la población en general que tiene este tipo de personalidad eh, pero me gustó muchísimo verme descrito así tan tan, tan en detalle uh, me gustó mucho entender en teoría por qué disfruto o no o de ciertas cosas me hizo pensar en por qué yo aprecio tanto la amistad que tengo con otras personas porque después me puse a ver videos sobre eh, ENTP y salió en YouTube como si quieres tener un novio ENTP, ¿qué es lo que debes saber? Entonces, eso si alguien quiere tener una relación conmigo, ¿cómo es que debería llamarme atención o seducirme o mantenerme junto a ellos o ellas? Eh, entonces, lo interesante de, de este tipo de, de cosas es que sí, no en todos los videos, pero los videos que son bien hechos, yo creo que sí, me describen bastante bien. Um, entonces, me encantó... Eh, en casi, por fin que estar en encastidado dentro de un grupo yo creo que porque a todo el mundo nos gusta pertenecer a algo entonces eso fue mi fin de semana, súper caga de risa y me gustó muchísimo por otra razón y <risa> hay un meme para eso así que déjenme mostrarles el meme esto es lo que pasa cuando te enteras que tienes este tipo de personalidad bueno eso es lo que pasa en el cómic entonces el amigo de atrás le dice hey y vos por qué estás tan contento y él le responde He decidido que todos mis errores de la personalidad no son nada más que cosas divertidas Y luego sigue y dice Ya no tengo que preocuparme por ser inadecuado, por hacer caso a las críticas constructivas La gente simplemente debe apreciar lo interesante que soy Dice, me puedo vestir como me gusta, puedo decir lo que yo quiero Puede, puede, o puede que pague o no pague mis préstamos y comer lo que a mí me gusta, lo que sea. Y el otro le dice, suena que tienes un narcisismo patológico. Y el otro dice, y soy el mejor en eso. <risa> Pero ya volviendo a, al mundo real y saliendo de la broma del narcisismo patológico, en realidad es que es muy chévere que uno pueda aceptarse tal y como es. Porque usualmente cuando tú eres una persona extremadamente sincera, a mí me han dicho esto varias veces, demasiado sincera, usando esas dos palabras, eres demasiado sincero. O usualmente eso te genera problemas y conflictos y al final cuestionas si realmente puedes ser tú mismo o debes ser tú mismo y esto es algo que es horrible encontrarse en ese tipo de circunstancias porque si es algo eh, que no puedes controlar pero más allá de eso, que te hace feliz si ¿Sí? hacer eh, debatir eh, compartir las ideas y querer mejorar el mundo con base a ejercer presión directa porque simplemente te parece que es el mejor camino, insisto, y si eso te hace feliz, y es un rasgo de tu personalidad, se siente súper bien saber, uno, que no eres el único, dos, que um, hay personas que realmente lo aprecian y que recordarte que sí, que está bien ser tú mismo y que no tienes que inhibirte, y eso es algo que para mí me resultó súper saludable, porque yo vivo en una sociedad canadiense donde, insisto, es extremadamente difícil Poder ser tú mismo porque de ti se espera a que no preguntes mucho sobre otras personas, pero ve también que no compartas mucho ni siquiera sobre ti mismo porque podrías hacer sentir a otros incómodo. Y esto es algo que resulta conflictivo, a mí me resulta conflictivo y es algo que yo le he dicho usualmente a los canadienses. Um, ese entorno que ellos crearon para generar tolerancia puede ser para otras personas eh, destructivo y eso ya hablo específicamente por mí. Entonces um, fue genial encontrarme este tipo de personalidad, me hizo reír el domingo, encontré los mejores memes que he visto en la vida y ojalá que otras personas que tengan este tipo de personalidad también vean algo así y se den cuenta que el mundo necesita gente como nosotros que les diga lo mal que está todo y que el mundo se va a acabar y que, toda, que la miseria es el fin último de las cosas. En fin, soy Andrés Delgado y gracias por ver otro video. Nos vemos la próxima. chao Ah, sí, antes que me olvide, otra cosa de este tipo de personalidad es que te empieza a contar una historia y luego se va por la tangente y luego se va por otra tangente, pero al final resulta que todas esas cosas que te contó sí tenían sentido y tenían importancia para el final de la historia y lo estoy demostrando ahora. Ahora sí, chao.